Buenos días, florecillas, ¿cómo estáis? Estoy encantada de que estemos por aquí una semana más. Antes de empezar con el vídeo acerca de esto que os quería comentar, acerca de el por qué es importante hacer malos dibujos o mal arte, quería deciros que durante esto, sobre todo primera parte del vídeo, veréis que la calidad en el vídeo como tal es cambia o es diferente y es que me llevé la cámara cuando fui a grabar esta granjita que tengo cerca de casa y se me olvidó ponerle la tarjeta con lo que al final tuve que grabar entre el móvil y el ipad así que por ahí disculpa si veis que eh, cambia mucho la, lo que es la calidad y así del vídeo aún así de todas formas esto va a ser un vídeo en el que voy a estar casi más hablando que otra cosa así que si lo queréis ver del todo bien si queréis a lo mejor estar por ahí haciendo vuestras cosas de casa o yendo a algún lugar y solo escucharlo pues bien también Yo por las mañanas suelo eh, tener un ratito de escribir, de hacer unas páginas matutinas y me he dado cuenta de que este es un tema que eh, recurrentemente o más o menos frecuentemente se repite y es el tema de la importancia de hacer mal arte y de que no todo lo que hagamos sea desde el minuto cero hasta el minuto 100 perfecto. Lo veo en muchas redes sociales y es que... He reflexionado, reflexiono mucho acerca de ello y, obviamente, yo creo que las personas más exitosas o en cualquier ámbito, ya sea en el eh, artístico, creativo, ya sea en la música, ya sea en la escritura, ya sea donde sea, una persona exitosa o las personas exitosas, al final, son las que han estado dispuestas a levantarse por la mañana, pensar qué es lo que tenían que hacer, dejar de lado todos sus pensamientos limitantes, todo ese síndrome del impostor y ponerse a trabajar. Odio mucho tener que decirte esto, pero la única forma o la única manera de hacer esa ilustración genial que tienes en la cabeza o esa obra super maestra que tienes es acostumbrándote a no hacer esas obras maestras o esas super ilustraciones geniales. Esto es así de simple, esto es así de duro y así de angustiante. Un artista, una persona creativa o exitosa, pienso que debe estar dispuesto a hacer y a practicar un montón de mal arte, malas ilustraciones, malas composiciones o mal diseño de personajes. Y con todo esto no me refiero necesariamente a que te estés saboteando deliberadamente al no. Eh, por ejemplo al no estar queriendo hacer mega obras super terminadas en cada ilustración o en cada pieza que haces quiero decir más que nada que el artista exitoso que vamos pienso que el artista exitoso debe sentirse cómodo con el fracaso debe sentirse cómodo con la idea de que el resultado de lo que está haciendo en ese momento no tiene por qué ser eh, ultra terminado y ultra perfecto se necesita práctica práctica práctica práctica es que estoy segura de que has escuchado este consejo una y otra y otra y otra vez. Ya sea la modalidad o ya sea el tipo de obra maestra que sea la forma en que haces este arte del que estás luego realmente orgulloso es practicar una y otra vez. Eso requiere que te sientas cómodo con el fracaso. Es que esto es una idea que yo creo que no estamos acostumbrados o no nos enseñan. Al final es como que siempre en la escuela tienes que ser lo mejor o cualquier trabajo que hagas que no sea al 100% parece que no va vale o parece que como que no te estás esforzando tanto o que da la sensación de que te estás quedando como por debajo de lo que tú podrías hacer. Y esto no es necesariamente así. Al final el fracaso hacer las cosas a, a, como no o con el resultado que tú no esperabas no es parte más que de todo ese proceso de aprendizaje. Así es como yo entiendo que se triunfa o que se es un artista exitoso. Y no me refiero necesariamente con éxito a en cuanto a, a lo mejor tema económico o de ser más famoso o lo que sea. Si dejamos de lado el hecho de tener más o menos dinero o más o menos fama, el núcleo de esa idea es alguien que es hábil en su oficio, que le ha dedicado muchísimo tiempo, que se ha permitido fracasar muchísimas veces y, aparte, disfruta de lo que está haciendo y de ese proceso. Yo como solución a esto tengo varios cuadernos de bocetos, uno de mejor calidad, el que tiene un papel como más bonito, con el que me encanta trabajar, en el que no es nada barato además, el que es una inversión en sí, así que solo lo quiero para hacer las cosas que sé que quiero hacer bien. Y luego aparte tengo el sketchbook o el cuaderno de bocetos que es el barato, el que no me costó nada, que el papel hace lo mejor que puede, en el que dibujar sin expectativas, el que dibujar sin tener nada más allá, solo eh, hacer borrones, líneas y practicar. Toda esta práctica requiere además que eliminemos o a mí me parece importante eliminar todas estas barreras de ahora no voy a poder dibujar porque no tengo el cuaderno a mano o hacer un esbozo de una idea que se te acaba de ocurrir porque a lo mejor estás en una habitación y resulta que tu cuaderno de dibujos está en la segunda planta porque vives en una casa con dos plantas y por pura pereza no te levantas y no apuntas esa idea y esa idea se va a perder. Así que tened esto en cuenta a la hora, eso, de pensar en las barreras que os ponéis, de tener siempre vuestro cuaderno de bocetos cerca porque nunca se sabe. Aparte, también quería comentar uno de los mayores, yo creo, problemas que he tenido con mi propia carrera como ilustradora es que a menudo me tomaba el trabajo demasiado en serio. En hacer que todo fuera perfecto, que cada idea tuviera como objetivo ser una ilustración terminada, ultra perfecta, con color, así. Entonces, esto al fin y al cabo no es realista. Pasa con esto que al final le dedicas tanto tiempo y expectativas a tratar de hacer una pieza mega perfecta que deja de ser divertido, se vuelve tedioso, además la pieza como que pierde frescura, que esa sobreperfección va a hacer que nunca parezca lo suficientemente buena. De ahí la importancia de que te des permiso para hacer mal arte, malas ilustraciones, malos encajes de personajes simplemente muchas veces es entretenerse y divertirse siendo creativo se libera además mucho más tu potencial si esto te lleva después a hacer una pieza una ilustración que te guste que tenga su propósito y sea una pieza final genial si finalmente se queda solo en unos garabatos o unos churrillos ahí que estuviste dibujando entonces a quién le importa si de todos modos era como un mal arte o una mala ilustración un mal boceto si solo estabas practicando solo te estabas divirtiendo en ese proceso. Entiendo, porque yo también he estado ahí, que si estás trabajando a tiempo completo o a tiempo parcial o tienes familia que atender, exista esa presión de crear algo que merezca la pena porque tu tiempo es limitado. Es posible que pienses que los momentitos a lo mejor que tienes para poder dedicarle a crear ilustraciones tengan que tener un propósito, sino que da la idea de que ese tiempo además ha sido como gastado en mano. Porque hacer mal arte elimina el tiempo también que podrías estar teniendo para hacer buen arte. Creo que esto es una tragedia absoluta. A ver, no me entendáis mal. Ahí está la cosa. Tienes que hacer mal arte para poder hacer buen arte. Es tan simple como eso. Tan importante es hacer este mal arte o estos malos bocetos, malos dibujos, como ser consistente haciendo mal arte. Ya desarrollar también la habilidad de que puedes dedicarle o puedes crear el hábito de sentarte, ponerte con la inspiración y la motivación a trabajar y hacer cosas. En este punto llega un punto de inflexión y es con el tema de las redes sociales y de cómo esa irrealidad que ya más o menos todos sabemos, pero que parece que pertenecen a otro tipo de gente, como de esta super influencer o super influencers, que nos presentan una vida súper genial, que todo es perfecto, que sus rutinas de ejercicio son perfectas, que su día a día parece que no tiene ni un problema nunca. Veo mucha extrapolación de este tipo de cosas a lo que se enseña en redes sociales. Obviamente, cada uno trata su perfil o trata su, su canal o trata su muro de la manera que quiere y obviamente quieres enseñar lo mejor. Puede ser que en algún punto pues te sirva pues como para enseñar tu trabajo, te sirva como portafolio, pero también no dejo de ver el cómo mucha mucha gente comparte entre comillas sus malos dibujos, su cuaderno de bocetos feos su sketchbook que solo es pura práctica pero que luego resulta que eh, toda esa presión y toda esa perfección se ve reflejada también en esos dibujos feos, entre comillas, y lo hago así con las, con las manos incluso, y todo ese, ese proceso que muchas veces entra en la irrealidad, porque cuántas veces pienso, eh, a no sé, dejádmelo por abajo en comentarios también si pensáis un poco parecido o si lo habéis detectado cuánta gente hay que nos sube eso como eh, cuaderno de dibujo feo y resulta que todo son unas composiciones de páginas súper bonitas donde todo eh, no tiene ni un tachón no hay ni una línea donde no tenga que estar, todo está perfectamente pintado todo tiene los detalles que tenía que tener Tal. Entonces eh, yo creo que entre comillas hay un conflicto entre el que se enseña que parece real y que no en realidad lo es esto me da la sensación de que para la gente que no está en ese punto o que a lo mejor una persona que está aprendiendo ilustración se da cuenta de que está a lo mejor incluso perdiendo el tiempo por el hecho de estar haciendo dibujos sin que pueda enseñarlo en redes sociales porque no está ultra perfecto puede generar también toda esa gente que veo como va dejando de publicar porque hay una presión gigante o empiezas a dudar de tu propio trabajo de tu propio estilo o de tu propio camino entonces bueno siempre existe ahí esa, esa dualidad yo creo que es importante empezar a enseñar más lo que son los procesos reales, el por ejemplo decir, bueno pues hoy he estado haciendo estos dibujos, estos bocetos y algunos han sido muy churros, otros han sido menos a lo mejor ninguno de estos tiene ningún motivo o no va a tener ningún más allá, se va a quedar solo aquí en este papel y ya está, y también sería como precioso y muy bonito enseñar también este tipo de dibujos donde no todo está perfecto y no todo está tan bien, es que es bellísimo en su totalidad, no puedo estar más que agradecida de todo lo bueno que me han dado misma los dibujos y misma las ilustraciones y a dónde me han llevado. Así que bueno, pero decía, si has llegado hasta aquí, dime en comentarios qué piensas sobre esto, cuáles son tus reflexiones, si piensas parecido o piensas justo al contrario. Cualquier opinión y generar debate siempre va a estar muy bien. Así que nada, si te ha gustado el vídeo siempre te pido que le des un like. Ya para finalizar te puedes suscribir, si has llegado al canal y te quieres suscribir eres más que bienvenida. Te dejo mis redes sociales, también el link a mi newsletter por ahí que mesa me subo cositas. Y no mucho más, nos vemos para el próximo vídeo. Chao, chao.